Hola de nuevo a toda la comunidad de Open Lab. Les mandamos saludos desde aquí, Open Lab Copilco, el community lab de Ciudad de México que ya conocen. A los que nos escuchan por primera vez, les platico que Open Lab es una organización de científicos jóvenes mexicanos que nos dedicamos a compartir conocimiento eh, pues en general con, con nuestra comunidad. Lo hacemos de diferentes maneras, eh, seminarios, congresos, cursos, talleres simposios y en esta contingencia estamos en una dinámica en la cual vamos a estar eh, compartiendo con ustedes webinars, webinars además de invitados que, que apreciamos bastante y que admiramos mucho por su trayectoria académica, entre, entre ellos pues hemos eh, abordado diferentes contenidos en diferentes áreas de las ciencias biológicas y, bueno, hoy en particular tenemos algo bastante interesante. El webinar va a cargo de Santiago Martínez Legazpi, un gran amigo y colega que, pues, conocemos desde hace un par de años. Y, y bueno, que hoy nos viene a hablar de algo bastante interesante que, además, ya por ahí había aparecido entre las, las sugerencias de temas que abordemos, eh, que, bueno, pues, es la nanotecnología. Entonces, les platico un poquito de Santiago. Eh, Santiago es ingeniero químico y biólogo egresado de la Universidad de Princeton en New Jersey. Su tesis de licenciatura se enfocó en la síntesis y purificación de las enzimas encargadas de procesar la modificación post del péptido Aztexin-1. Después de la licenciatura, Santiago trabajó como investigador en la Universidad de Rice en Texas, en donde estudió la interacción entre nanopartículas y el proceso celular de autofagia. Específicamente en esta investigación se exploró la manera en la que ciertas propiedades físico-químicas de las nanopartículas afectan la interacción de las nanopartículas con la autofagia. Santiago ha trabajado como docente a niveles de preparatoria, licenciatura y se encuentra actualmente ejerciendo como docente en Ciudad de México. También ya estuvo por ahí colaborando con nosotros en uno de nuestros cursos. Y bueno, les platico que en particular conozco a Santiago de un programa bastante interesante internacional de comunicación de las ciencias que se llama Clubes de Ciencia México. Entonces, bueno, les platico así súper breve que Clubes de Ciencia, pues, es un, un programa hermano, que eh, tiene un objetivo compartido con Open Lab, que es justamente compartir este el conocimiento con, con la comunidad. Y Clubes de Ciencia trae eh, cada verano, con excepción de este año, Trae normalmente investigadores y estudiantes de diferentes partes del mundo para impartir talleres de ciencia en diferentes estados de México, ¿no? Entonces, eh, pues, por ahí estén atentos. Ahorita se está haciendo clubes de ciencia, pero en una eh, edición interesante porque es de manera virtual. Chequen ahí sus redes sociales, Clubes de Ciencia México, eh, Open Lab, Mx, eh, que es en, en donde nosotros vamos a estar transmitiendo los siguientes webinars. Por cierto, también invitamos a un colaborador, eh, bueno, a uno de los fundadores de clubes de ciencia a dar un webinar. Entonces, en breve lo vamos a tener por aquí también. Eh, sin más que, que agregar, pues, eh, Santiago, te doy la bienvenida. Es un placer nuevamente eh, coincidir contigo. Qué bueno que aceptaste nuestra invitación porque teníamos Muchas ganas de que, de que nos compartieras también oh. en este foro, eh, pues, algo de lo que has estado haciendo en RISE. Entonces, eh, pues, sin más que agregar, eh, te, te doy la, la bienvenida y, pues, cuéntanos acerca de la nanotecnología. Gracias, Jorge. y eh, Hola a todos. Es para mí un honor haber sido invitado por OpenLab y poder compartirles. ...información sobre un tema que, que a mí me fascina, el cual es la na nanotecnología, y específicamente dentro de la rama de la na nanotecnología el uso de nanopartículas para aplicaciones médicas. Este, bueno, Jorge decía compartir un poquito de lo que eh, se ha hecho, he hecho en RISE. Eh, pues les voy a compartir un poquito de lo que aprendí en Rice Mi trabajo de investigación específicamente en Rice no encaja 100% con el tema de... Eh, de nanopartículas y aplicaciones médicas, mi, mi investigación era más fundamental, pero pues aún así le, les puedo compartir eh, las preguntas un poquito de, de ese tema, pero como les digo, mi, mi presentación va a ser realmente un, un, eh, un resumen a grandes rasgos de el uso de nanopartículas que son parte de la nanotecnología, el campo de la nanotecnología es inmenso, ¿no? o sea, es, es, es, hay, hay muchos eh, diferentes usos en muchas diferentes ramas de ingeniería, como aquí nos enfocamos en las ciencias biológicas, pues entonces obviamente existe este... El uso, de, el uso de nanopartículas y todo tipo de nanotecnología en ciencias biológicas y me enfoco específicamente en las nanopartículas y ya explicaremos cuáles son algunas definiciones para que nos, nos entendamos mejor en el campo de la nanotecnología. Pues muy bien, entonces les comparto mi, eh, mi pantalla. Para que podamos terminar este webinar? Ok. Entonces, como les digo, el tema que vamos a ver hoy específicamente es nanotecnología en forma de nanopartículas y cómo se pueden usar para diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Cabe destacar que pues ahorita son... Realmente no muchas las formulaciones de nanopartículas que se encuentran aprobadas en Estados Unidos o en Europa para su uso clínico. Entonces, mucha de esta investigación se encuentra apenas en desarrollo, pero aún así es muy interesante eh, los alcances que puede tener eh, la nanotecnología a través de nanopartículas en el campo médico. Quisiera empezar con un, este, una cita de Richard Feynman, un eh, premio Nobel de Física, a él se le atribuye la inspiración para el campo de la nanotecnología, o bueno, de cierta manera, algo de la inspiración para el campo a través de una eh, presentación que dio en 1959. Eh, el título lo encuentran abajo a la izquierda, There's plenty of room at the bottom, hay mucho espacio abajo, de eh, abajo, eh, que significa prácticamente entre más pequeño nos vamos, entonces haciendo una traducción de la cita dice que un sistema biológico es muy pequeño, muchas de las células son minúsculas pero están muy activas, eh, producen diferentes sustancias, se mueven, vibran y hacen todo, toda clase de cosas maravillosas en una escala muy pequeña, también guardan información. Entonces, consideremos la posibilidad que nosotros también pudiéramos hacer algo muy pequeño que hace lo que nosotros queramos, eh, que podamos producir un objeto que maniobre al mismo nivel eh, celular e intracelular. Entonces, pues, esta, esta cita van a ver cómo se aplica en el uso de nanotecnología eh, y, su, y la interacción de la nanotecnología con los sistemas biológicos. Bueno, entonces, para darles una idea de cómo voy a presentar mi información, primero vamos a platicar un poquito de las nanopartículas como una parte de la nanotecnología. Después vamos a ver eh, información sobre las propiedades y los usos que se puede dar a, estas, a las nanopartículas en medicina. Voy a darles ejemplos de los usos que mencionaré. Y al final encontré un ejemplo interesante que aplica a la eh, situación actual de COVID, con la pandemia de COVID-19, cómo se pueden usar las nanopartículas para eh, mejorar eh, la tecnología que se está desarrollando para el diagnóstico y tratamiento de COVID-19. Pues, bueno, empezamos con nanotecnología y nanopartículas. Entonces, la nanotecnología se refiere a materiales o, o procesos que suceden a nivel eh, nano, del nanómetro. Entonces, aquí, por ejemplo, les doy una idea de la escala, un nanómetro, ocupa más o menos 3.5 átomos de oro. Eh, y bueno, si ponemos eh, una, una escala eh, en metros, podemos ver que de, del milímetro para abajo tenemos diferentes niveles de, eh, de tamaños. Entonces, la pregunta es, ¿por qué este espacio nano es, es tan importante eh, para muchas aplicaciones y específicamente para aplicaciones en ciencias biológicas, pues es porque eh, nos podemos dar cuenta que en este espacio nano suceden cosas muy interesantes, como ya mencionábamos a través de nuestra cita de Richard Feynman, muchos eh, procesos biológicos intracelulares suceden en la escala entre un nanómetro y 100 nanómetros. Podemos ver que proteínas, anticuerpos, ribosomas y ciertos viruses, eh, así como la molécula del ADN, eh, se desempeñan dentro de este rango de tamaños. Entonces, los materiales eh, fabricados eh, eh, pueden ser, pueden tener también, pueden existir también dentro de esta, este rango de tamaños, y aquí es donde encontramos a las nanopartículas, aquí hay solo dos ejemplos, pero ya les hablaré un poquito más de los tipos de nanopartículas que existen, pero entonces la parte interesante es que pueden interactuar con sistemas biológicos a este nivel intracelular. No, y es una interacción diferente a la que podría suceder a nivel molécula o a nivel eh, material de mayor tamaño, material microscópico. Entonces es por eso que nos interesa este, este espacio de, de rango nano para generar tecnología. Aquí lo tienen. Y como pueden ver, de alguna manera los virus y ciertas... Eh, ensambles de proteínas se consideran nanopartículas naturales, entonces tenemos ya nuestra primera definición, cualquier estructura que se mantenga a, a, en el rango eh, nanométrico se le puede llamar nanopartícula y esto incluye estructuras naturales así como estructuras eh, eh, producidas por el hombre. Entonces, ¿qué es la nanopartícula específicamente? Aquí es donde pues, yo les quiero dar no, no definiciones, el campo no tiene realmente definiciones establecidas, pero podemos eh, darnos una idea de, de cómo se distribuye la nanotecnología. Entonces, uno de los primeros eh, eh, aspectos a considerar es la dimensión. Entonces, dentro de, una, de un espacio tridimensional podemos tener eh, una, dos o tres dimensiones en escala nanométrica. Entonces, cuando tenemos una sola dimensión en escala nanométrica, a eso le llamamos pues una capa, una, una superficie eh, a nivel nanométrico. Si tenemos dos dimensiones, entonces podemos estar hablando de estructuras eh, más largas, membranas, poros, eh, eh, cables. Y finalmente a una estructura si tenemos tres dimensiones a nivel nanométrico, pues ya tenemos partículas que son, que tienen todas sus dimensiones a nivel nanométrico. Esa es una nanopartícula, un, un material que tiene sus tres dimensiones a la escala del nanómetro. Otra parte importante es una vez que, que llegamos a este nivel, sobre todo de este lado que vemos a las nanopartículas, podemos tener diferentes morfologías, podemos tener un, una proporción eh, longitud-altura más larga o más pequeña, entonces podemos tener diferentes formas esféricas o eh, de formas eh, poligonales, digo, la verdad es que. En cuanto a nanopartículas, el campo ha avanzado lo suficiente como para tener diferentes, eh, como para precisamente sintetizar nanopartículas de muchos tipos de tamaños y dimensiones. También tenemos la composición, entonces nuestras nanopartículas pueden componerse de un solo material y o pueden ser compuestas, esto lo vamos a explorar este, un poco más a fondo cuando platiquemos de nanopartículas multifuncionales, pero pues sí tenemos, tenemos diferentes eh, composiciones de, de nanopartículas y finalmente pues una vez que llegamos a, a nuestro sistema de nanopartícula existen otras métricas que serían nanopartículas homogéneas o nanopartículas dentro de un, del rango nano de tamaño con diferentes tamaños y podemos tener agregación de, de estas nanopartículas. Pues muy bien, entonces, como les digo, este, eh, estas definiciones vienen de, de, de, este, eh, de este artículo, pero a mí me gusta, por lo menos nos da una idea de las diferentes formas y diferentes maneras en que caracterizamos nanopartículas en, en todo tipo de, para todo tipo de usos. Entonces, ¿por qué las nanopartículas son interesantes además de su tamaño? Pues es porque el tamaño de la nanopartícula nos permite tener un, este, unas propiedades que no son las mismas que un material de mayor tamaño. Entonces, pues obviamente el material en sí nos da eh, un, un, una propiedad a, a usar, la, la agregación de la partícula puede ser importante, la concentración... Eh, lo que le ponemos alrededor a una partícula, la forma, como ya decíamos, esa morfología, y todas, esta, todas las partículas normalmente tam, también tienen una carga en la superficie, eh, la cual afecta su interacción con los sistemas biológicos. Una parte, un, una propiedad importante que genera, eh, que se genera en la nanotecnología es el incremento en el área de superficie. Entonces, podemos ver aquí en este esquema que conforme eh, tomamos la misma, eh, una, una partícula de, de una cierta masa conforme vamos reduciendo sus eh, dimensiones de longitud incrementa el área de superficie y esto realmente sucede en algún punto exponencialmente ya que nuestra eh, nuestro proporción de área de superficie a masa conforme nos acercamos a los tamaños nanométricos, pues tenemos que eh, un área mucho más grande por, por masa de, de material. Y esto nos va a dar dos oportunidades, bueno, nos va a dar una oportunidad y un reto. El reto es que conforme eh, incrementamos el área de superficie, se incrementa la energía superficial, la cual... Eh, la cual quiere ser reducida, entonces esto es lo que produce la agregación de las nanopartículas. Pero mientras aumentamos el área de superficie, tenemos un área mayor donde puede suceder eh, algún tipo de interacción, ya sea eh, que las nanopartículas se encuentren diferentes. Eh, y tengan diferentes interacciones con sistemas biológicos por ejemplo en otros campos como la catálisis entre más espacio eh, entre más superficie de área tengas para la catálisis mejor eh, los resultados entonces ahí es donde tenemos el beneficio del área de, super, de, de un incremento en el área de superficie pero el reto de mantener esa área es el, el reto de mantener a las nanopartículas en un estado no aglomerado eh, y bueno, eh, bueno, siguiendo con las propiedades interesantes, las nanopartículas tienen, este por su, por su tamaño nanométrico, propiedades magnéticas y espectrofotométricas, que son muy importantes para eh, su uso en, en aplicaciones médicas. Aquí, por ejemplo, podemos ver nanopartículas de oro. Esta es eh, una solución de oro, de ion de oro acuoso que podemos... Es, es amarilla y conforme vamos formando lo que se llaman, cuando las nanopartículas son muy pequeñas, a veces se les llama también nanocristales, ya que pues tienen una eh, estructura, una morfología eh, cristalina de, de material cristalino y, y, son, y pueden llegar a ser tan pequeñas como 2, 3 nanómetros, entonces eh, la, el, la definición entre partícula y cristal pues está abierta, pero entre más pequeños, pues más se les llama cristal que partícula, pero conforme se van formando los nanocristales y las partículas crecen en tamaño, también cambia sus propiedades de su espectro de absorción, pues lo que podemos ver aquí, entonces este, esta absorción, este pico de absorción que se genera a través de los nanocristales es muy eh, único de nanopartículas de oro, estas son nanopartículas de oro. Igualmente, si usamos si hacemos nanopartículas de materiales magnéticos, como el, como el fierro o el óxido de fierro, podemos tener propiedades magnéticas que nos permiten usar las nanopartículas como contrastes de resonancia magnética. Entonces, aquí podemos ver que nuestro, nuestras nanopartículas nos van a ayudar a dar contraste en el... Eh, ...en... Perdón, en, en la relajación transversal de la resonancia magnética y en este eh, ejemplo específico diferentes combinaciones de eh, cristales para generar las nanopartículas con diferentes átomos producen diferentes niveles de contraste que pueden ser útiles para... Para la eh, imaginología, eso lo vamos a abordar en un, eh, también en esta plática. Y finalmente tenemos uh, otro tipo de nanopartículas que se le llama puntos cuánticos, los cuales eh, funcionan de una manera muy interesante, son semiconductores y producen eh, fluorescencia de manera discreta, por, una vez más por el tamaño de la partícula, produce un efecto cuántico en la que... Eh, a una misma absorción se produce un espectro de emisión que va cambiando con el tamaño de la nanopartícula. Entonces, una vez más, estas propiedades específicas de la nanopartícula por existir en el rango eh, nanométrico son importantes y son también parte de lo que hace únicas las nanopartículas para eh, usos médicos. Y otra parte que pues, hace única a las nanopartículas, por encima de otras na eh, nanotecnologías, pues es la facilidad con la que pueden ser inyectadas y que pueden recorrer el cuerpo eh, dentro de nuestra vasculatura. Muy bien, entonces, pues, ya que tenemos una idea de las nanopartículas y sus propiedades, las nanopartículas eh, como las conocemos eh, más recientemente en el campo de la, de la medicina y la nanomedicina, son lo que se le llaman nanopartículas multifuncionales. Entonces, eh, realmente son nanopartículas que se usan para imagenología o terapia, y entonces son nanopartículas que tienen diferentes eh, partes que, todo sirve, eh, que sirven una función específica. Normalmente tienen un núcleo y el núcleo está cubierto por diferentes eh, moléculas que le ayudan a la nanopartícula a reconocer un, este, eh, una, un tipo de célula uh, u, u, o un área del cuerpo humano donde, donde se quiere que, que resida esta nanopartícula. Se pueden encapsular medicamentos o se pueden encapsular eh, también este, radiosondas, flu, flu, fluoroforos o a rehenes, eh, cortos de interferencia, o sea, realmente eh, una vez que tenemos nuestra nanopartícula en su forma como andamio, pues se le pueden hacer las modificaciones necesarias para la aplicación deseada. Y, como, decía, como mencionaba, parte de, de, eh, una parte importante de la nanopartícula es su facilidad de circulación en, a través de la vasculatura, y la razón por la que mucha de la nanomedicina se enfoca en el tratamiento, en el diagnóstico y tratamiento de tumores de, de cáncer, es por un efecto que se llama un efecto de permeabilidad y retención aumentada, efecto EPR, por sus siglas en inglés, lo cual nos dice que en una vasculatura normal, normalmente tenemos eh, bastante poca permeabilidad entre las... Eh, eh, las células en, en, endoteliales y eh, eh, el intersticio de, de, de, del cuerpo de diferentes órganos, pero en una vasculatura de tumor hay más permeabilidad, entonces podemos ver que... Eh, una comparación siempre interesante es nanopartículas contra quimioterapia, por ejemplo, en el, en el tratamiento de cáncer. Entonces, podemos ver que la quimioterapia con eh, moléculas pequeñas, pues genera permeabilidad en todo tipo de vasculaturas, por lo que pues, eh, la quimioterapia puede ser bastante dañina para el cuerpo. Sin embargo, eh, las nanopartículas eh, técnicamente tienen esta facilidad de acceder eh, mayoritariamente áreas de, de, de tumores porque la vasculatura del tumor tiene más permeabilidad muy bien entonces para resumir un poquito los usos de medicina y después y darles unos ejemplos de estos usos pues podemos usar nanopartículas para imagenología eh, específicamente eh, resonancia magnética o fluorescencia hay otras modalidades pero pues eso una vez más, para mí esto es un resumen para que ustedes empiecen a dar una idea y pueden investigar más a fondo y, y por su cuenta y si están pensando en algún tipo de, de trabajo de, de posgrado, pues también pensar en, en esta rama. También se pueden usar para administración dirigida de medicamentos para el tratamiento de, de enfermedades, una vez más mucho del, del enfoque y la mayoría de los ejemplos que voy a presentar son en relación al cáncer, entonces la idea de poder eh, funcionalizar las nanopartículas eh, para dirigirlas directamente a las células cancerígenas y que puedan ahí eh, eh, eh, eh, soltar su, su, su el, un medicamento que que se los, eh, con el que se sintetizan pues es diferente a que si el medicamento se está fluyendo por todo el cuerpo y no directamente al tumor eh, finalmente también se usan en, en la detección de biomoléculas para diagnóstico y estudios mecanísticos entonces para diferentes formas en las que podemos eh, eh, detectar biomoléculas ya sea proteínas o ADN o pequeñas moléculas de metabolismo. Las nanopartículas pueden ser herramientas para mejorar este tipo de, de pruebas. Y finalmente, algunas nanopartículas por sus propiedades pueden eh, tratar enfermedades directamente. Esto es más que nada una vez más enfocado en el tratamiento de tumores y lo vamos a, a ver, vamos a ver unos ejemplos. Empezando con imagenología, pues podemos primero eh, hablar de las nanopartículas magnéticas, entonces es una nanopartícula magnética, está hecha de óxido de fierro, de, eh, magnetita y magnamita, creo que son los dos eh, que se usan en la, en la producción de nanopartículas magnéticas, en este ejemplo tenemos una nanopartícula magnética cubierta por una, una capa de azúcar de extran que está eh, conectada, y pues esta es nuestra partícula eh, nuestra nanopartícula base. El, la recubierta de dextra nos ayuda a que la nanopartícula eh, tenga mejor interacción que en el cuerpo, sea no, no sea tóxica y que el cristal de, eh, de la nanopartícula, la parte metálica, se mantenga, eh, se mantenga unida y no haya un cierto nivel de, de liberación de, de iones. Eh, y ya con este recubrimiento, este recubrimiento se le pueden hacer modificaciones. Entonces, por ejemplo, a este recubrimiento se le pueden poner eh, fluoroforos o se le pueden poner este, moléculas para, para eh, eh, conectar con otras partes u otras eh, funcionalidades. Aquí, por ejemplo, tenemos la biotina, que si tenemos un target, un un lugar donde queremos mandar la partícula, que tenga streptavidina entonces podemos hacer esa conexión entre una partícula y, su, y a dónde se dirige. Eh, también podemos agregar otras moléculas eh, reactivas, como las aminas, que entonces nos permiten agregar eh, moléculas ya más complicadas, como sería, por ejemplo, una proteína, Podría, podemos decir que esta es una proteína. Muy bien, entonces estas nanopartículas magnéticas con diferentes funcionalidades nos pueden ayudar a la imagenología. Entonces aquí tenemos un estudio en el que se hace una resonancia magnética sin la nanopartícula y esta nanopartícula, eh, una vez que se inyecta y se acumula en el tumor, entonces podemos ver que eh, eh, eh, por parte del proceso transversal de relajación, eh, si... La nueva partícula está acumulada en el, tumor. en el tumor. Vemos una reducción de señal. Y aquí podemos ver la histología de, de este mismo órgano, de este cerebro. Y este es un cerebro de, rat, de rata y de ratón. Y este, podemos ver que, pues, sí la imagenología nos da específicamente donde tenemos el tumor. Y estas partículas eh, son más o menos de este tipo. Eh, son más o menos de este tipo ya que tienen tanto la parte magnética que nos permite hacer resonancia magnética como un fluoroforo que nos permite observar eh, fluorescencia. Entonces tenemos primero nuestra resonancia magnética y una vez que, que abrimos, o sea, la idea eh, sobre este estudio era tener también un, una manera en que ya que se fuera a hacer una intervención pudiera haber imagenología sobre... Eh, al momento de hacer la intervención, entonces esto es lo que tenemos aquí en este modelo, el tumor está compuesto de células que expresan eh, el GFP, entonces nuestro canal de GFP es este y nuestro canal de nanopartículas es el, es el CF, el GFP es el BE, entonces lo que tenemos, y esta es la histología, entonces, lo que tenemos aquí es que, donde está el tumor, como esas células expresan GFP, pues tenemos fluorescencia y como las nanopartículas se acumulan, pues tenemos una colocalización de esa fluorescencia. Eh, este es un estudio relativamente eh, del, no de los primeros, pero de hace ya unos años, entonces sobre esta idea de usar nanopartículas magnéticas para imagenología pues empieza a mejorar el, el campo, entonces esto es eh, un diagrama que ya les había enseñado, donde el uso de diferentes este, átomos nos ayuda a mejorar la, el contraste. Aquí podemos ver que el R2 es nuestra medida de contraste y parece que esta combinación de nanopartícula nos da el mayor contraste. Entonces, si comparamos el contraste de esta nanopartícula con el contraste de una partícula como la que... Eh, Existe, en como, como la partícula que se usó en este estudio que, que mencioné primero, pues podemos ver una mejoría en el contraste cuando se estudian células eh, que expresan un receptor al, hacia el cual están dirigidas las nanopartículas, en el receptor HER para el Herceptin. Y este, entonces aquí está la comparación de qué pasa cuando tenemos... Las monopartículas de primera generación, si uno quiere. Nuestras nanopartículas de segunda generación, pero sin el, eh, el ligando para el receptor HER. Y cuando tenemos tanto nuestra mejoría de contraste como una administración dirigida de esta partícula, pues tenemos un mejor contraste eh, para la imagenología Muy bien, otro uso de la... Nanopartículas es para la administración de medicamentos, aquí podemos tomar el ejemplo de las nanopartículas que se llaman mesoporosas de sílice, entonces aquí vemos cómo eh, se, se pueden sintetizar estas partículas, se hace una micela eh, que produce unos, unos, unos canales y dentro de estos canales con sílice se forma la nanopartícula y al remover el sulfactante eh, nos queda una nanopartícula con poros. Y estos poros, bueno, aquí tenemos una tomografía, una, un TIE, una, eh, una microscopía de transmisión electrónica, donde podemos ver tanto eh, la fase donde eh, se ven los canales eh, hacia adentro y por arriba los canales eh, igualmente. Entonces, pues esta es nuestra partícula mesoporosa y aquí podemos ver un esquema de cómo se puede usar esta nanopartícula para una administración no, no solo dirigida, sino también de, de larga duración. Entonces, si nosotros en los poros ponemos nuestra molécula de interés, o que en este caso podría ser un medicamento, y entonces generamos un sistema en el que este medicamento se mantiene dentro del poro hasta que lo liberemos, aquí un ejemplo sería usar un, eh, usar un puente de, de un enlace de azufre que una vez que, se, que si se libera el enlace de azufre, por ejemplo, y se liberan estas moléculas tapón, podría decirse, entonces el, eh, se libera la molécula que estaba en los poros y pues se hace un, una liberación de medicamento con, más prolongada. Este, vamos a ver los ejemplos, aquí tenemos una partícula eh, diseñada a partir una vez más de la estructura nanoporosa en la que se pone una, eh, la, un medicamento que se llama gemcitabina y eh, pues, es, es soluble en agua, entonces se queda dentro de los poros y esta nanopartícula se cubrió con una membrana lipídica de dos capas eh, para, para poder también incluir la otra droga, eh, la otra, el otro medicamento, el aclitaxi. Entonces pues aquí tenemos una eh, nanopartícula que eh, tiene como propósito eh, administrar dos medicamentos para estudiar su sinergia y tenemos también las moléculas de etilinoglicol que ayudan a la, eh, eh, a la circulación de la nanopartícula en el cuerpo. Entonces, la idea es que nosotros eh, podamos circular estas partículas, lleguen al tumor y liberen eh, su, el medicamento. Entonces, aquí podemos ver una comparación de cómo se reduce eh, si, no, si no usamos nuestro control de de solución salina, crece el tumor, en cambio nuestra nanopartícula que, que administra medicamento, eh, pues se, eh, eh, hace que eh, no crezca el tumor dentro de, de nuestro modelo. Y bueno, aquí tenemos diferentes comparaciones, tenemos el... Eh, eh, el Medicamento por sí solo, tenemos una formulación que ya estaba en este, cuando se hizo este estudio, en, en pruebas clínicas, y este, tenemos diferentes comparaciones, diferentes combinaciones del, eh, bueno, más bien tenemos la partícula solo con uno de los medicamentos y la partícula con ambos medicamentos. Entonces, eh, podemos ver cómo la sinergia eh, es posible a través de este sistema. Y otro sistema interesante que yo quería enseñarles, es un sistema que está en el que la administración prolongada es a base de eh, pH. Entonces aquí tenemos una eh, formulación muy similar, nuestra no partícula porosa tiene una cobertura, tenemos nuestra eh, molécula de polietilinilcol y, y este está... Eh, ligada a un asodiofólico para, para que sea una administración dirigida, y en este caso, como eh, eh, nuestra cobertura es susceptible a cambios de pH, cuando baja el pH, eh, se libera el medicamento. Entonces, lo que sucede es que en las vesículas de endosoma o lisosoma, donde el pH baja, cuando entra la nanopartícula en estas vesículas, se libera el medicamento, lo que podemos ver aquí. Tenemos un ejemplo de, una vez más, diferentes controles y cómo eh, la administración y la administración dirigida mejoran el, la, eh, lo, que, lo que se obtiene eh, de, eh, como resultado en un modelo eh, de ratón en el que se hizo un inserto heterólogo. Muchos de estos modelos son así. Y bueno, eh, vamos también a, a presentar un poquito sola, sobre la detección de biomoléculas. Aquí tenemos otro esquema eh, que se desarrolló, sobre el cual pues una vez más ya estamos viendo cuáles son las eh, o cómo se desarrollan estas partículas. Tenemos nuestro núcleo, tenemos una cobertura y tenemos una molécula que nos ayuda a dar funcionalidad. Entonces, en este caso, queremos hacer detección de diferentes proteínas. Cada una de estas proteínas tiene eh, una relevancia médica. Entonces, desarrollamos nuestras nanopartículas con diferentes anticuerpos eh, hacia estos antígenos. y Entonces, mezclamos con, en este caso se hizo con, con plasma, eh, primero un plasma control y luego un plasma de pacientes. Y la parte, la parte interesante del uso de nanopartículas magnéticas es que la separación se puede hacer simplemente a través de, de esa propiedad magnética. Una vez que separamos y limpiamos las partículas, lo que obtenemos pues, son nuestra, nuestras nanopartículas con eh, las eh, moléculas, las proteínas de interés a las que se les puede hacer una espectrometría de masa para eh, saber si están o no están presentes y así poder hacer un tipo de diagnóstico, o como decía, también se puede usar este tipo de detección para estudios mecanísticos. Y aquí tenemos otro ejemplo, en este caso es detección de ADN, tenemos un sistema dual de partícula, donde una de, nuestra partícula, una de nuestras partículas se le pone un ADN complementario al que queremos eh, encontrar, y además un, otra forma de ADN en exceso. Y esta forma de ADN en exceso tiene su complemento. Esta es una nanopartícula de oro, luego tenemos nuestra nanopartícula magnética, a la cual le ponemos también eh, una, un complemento al ADN que queremos encontrar. Entonces, una vez que mezclamos nuestras dos nanopartículas con el ADN que queremos encontrar, entonces podemos ver que... Se, me, se junta el ADN de interés y junta las dos partículas a través del magnetismo de la partícula magnética, separamos y entonces eh, en algún, eh, eh, también ya que tenemos esa separación, separamos la partícula magnética y vamos a separar este complemento. ¿Por qué? Este es lo que se le llama el código de barras. ¿Por qué? Porque lo que, lo que vamos a tener de eh, ADN de interés es muy poco, pero este código de barras, ADN código de barras, nos va a ayudar a, a amplificar la señal. Entonces lo que podemos ver es que se pueden hacer detecciones de este ADN eh, de código de barras hasta 500 septomolares. Es una, es una concentración muy baja y este es un, una capacidad de detección similar a la del PCR. Y finalmente aquí tenemos otro ejemplo, eh, más, eh, más en forma a lo que es en el medio de detección de biomoléculas, se conoce como el ELISA, el, eh, el, el, la prueba a través de catálisis enzimática, tenemos nuestra proteína de interés, nuestro anticuerpo con la enzima, y entonces hacemos catálisis. Y lo que eh, se, propuso, se propuso en esta investigación es algo similar, pero en vez de que sea catálisis, tenemos nuestra nanopartícula y se liberan los átomos de esta nanopartícula para generar un estudio cromogénico. Entonces esto lo que nos va a dar es una amplificación de señal mucho mejor que la de la enzima, y además nos permite controlar esa amplificación, porque la ampli amplificación va en base al tamaño de la nanopartícula, porque depende del número de átomos de la partícula. Eh, entonces, eso es detección de, mole de biomoléculas, y finalmente eh, les platico un poquito de, como decía, usar la nanopartícula específicamente para atacar eh, el tumor, digo, para, para hacer la terapia directamente, en este caso... Eh, hablábamos hablamos de cáncer del tumor, una, uno de los ejemplos es uso de, de, de fototerapia con nanocápsulas de oro. Pues la fototerapia es cuando se usa un cierto, una cierta longitud de onda de luz para generar calor y nos, nos causan hipertermia. Eh, sube la temperatura de las células y no pueden mantenerse con vida. Entonces lo que tenemos aquí es un ejemplo de cómo se generan estas nanocápsulas. Tenemos un núcleo de óxido, de, de, eh, óxido de, de silicio y eh, ponemos unos cristales de oro y entonces crecemos los cristales hasta que se funden y se forma nuestra cápsula que eh, recubre el núcleo de óxido de silicio. Entonces, a diferencia de una eh, nanopartícula sólida de oro, las propiedades espectrofotométricas de esta partícula son muy diferentes porque estamos ahora hablando de que eh, los átomos tienen un confinamiento cuántico mucho más eh, pequeño que una partícula sólida porque es solo la capa de la cápsula. Entonces esto es lo que hace es que estas nanopartículas responden mucho mejor a las longitudes de onda infrarrojas que son las mejores para hacer eh, fototerapia. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, como en un cultivo de células, si nosotros eh, hacemos sol la fototerapia sin las nanopartículas, pues no hay ningún efecto con las células, pero una vez que las nanopartículas están dentro de las células y nosotros hacemos nuestra fototerapia, entonces eh, las células mueren, este es un... Eh, indicador de, de viabilidad, en sí si no está, quiere decir que tenemos células muertas y este es un indicador de permeabilidad, lo cual nos dice que las células que murieron están permeabilizadas, eh, lo cual se da a, a partir de la necrosis. Por ejemplo, de hipertermia es a través del magnetismo, ya hemos hablado de las nanopartículas magnéticas, entonces si se acumulan dentro del tumor y nosotros eh, en esa área implementamos un campo, un campo magnético alternado, generamos, eh, cuando se relaja la nanopartícula, genera calor, y entonces tenemos un nivel de hipertermia. Finalmente, eh, pues muchas de estas eh, tecnologías y eh, esquemas se pueden combinar en una área que se llama área teranóstica, que significa combinar diferentes formas de terapia y diagnóstico. Entonces, aquí tenemos eh, una nanopartícula que se desarrolló recientemente, que combina diferentes modalidades de eh, imagenología y diferentes modalidades de terapia. Entonces, esta nanopartícula se hace a partir de la molécula R797 y se recubre con el etileno y entonces tenemos nuestra nanopartícula. Y aquí podemos ver un ejemplo en cultivo celular, que con solución eh, salina no tenemos ningún resultado. Cuando usamos solo láser sin nanopartículas no tenemos ningún resultado. Cuando usamos este, las nanopartículas, esta molécula IR797 tiene propiedades quimioterapéuticas, pues sí tenemos una reacción, pero no completa de eh, cito, eh, citotoxicina. Eh, una reacción tóxica de las células y finalmente cuando combinamos la quimioterapia con el láser, con la fototerapia, entonces ya tenemos un efecto mucho mayor. Y aquí podemos ver esta combinación de imaginología, esta molécula tiene un nivel de fluorescencia en el espectro eh, infrarrojo, entonces podemos hacer eh, nuestros estudios de fluorescencia y aquí nos muestra que donde se acumula la mayor señal es donde está nuestro tumor y eh, cuando se usa terapéuticamente podemos ver que cuando combinamos la nanopartícula con el láser y un cierto nivel de incubación tenemos el mejor resultado eh, para prevenir el crecimiento de tumores. Y bueno, finalmente, eh, hablando un poquito de... COVID-19, ustedes ya eh, se imaginarán que donde hay un ma mayor uso, donde puede haber un uso de estas nanopartículas inmediato, eh, es en la detección de biomoléculas. Entonces, eh, sobre todo para los, eh, las pruebas que se, que se quieren hacer, eh, en inglés se llama point of care, que son pruebas que se hacen eh, en el lugar... En un, eh, directamente eh, con, el, con el paciente, sin que se requieran eh, muchos eh, equipos especializados. Entonces, aquí lo que podemos ver es un esquema para el desarrollo de un, eh, de un sistema de diagnóstico por flujo lateral. Es lo que eh, conocemos como las pruebas de embarazo, pero en este caso está basada en nanopartículas de oro que, están, eh, que tienen un anticuerpo contra eh, los anticuerpos eh, humanos y entonces lo que tenemos es también una de las proteínas del virus SARS-CoV-2 en, en nuestro análisis y también tenemos este otro anticuerpo eh, contra el anticuerpo de la nanopartícula como un control. Entonces lo que sucede es al momento que nosotros eh, ponemos nuestro, nuestro plasma, eh, las nanopartículas se adhieren a eh, los anticuerpos y este, si este anticuerpo es contra el virus, entonces se adhiere a esta parte eh, del, de la parte analítica y pues también para saber que el, eh, en nuestro... Eh, nuestro sistema funciona, tenemos el control, entonces como una prueba de embarazo lo que tenemos es que si el control es correcto y nuestra prueba existe, entonces tenemos positivo, si la prueba no existe y el control es correcto tenemos negativo, si el control no funciona entonces la prueba no es válida. Y lo que se vio en este estudio más reciente es que es posible hacer este tipo de Pruebas, aquí tenemos este, 14 pacientes de los cuales solo uno se obtuvo un falso positivo y 5 pacientes de COVID de los cuales todos se obtuvo un resultado positivo. Digo, es, es poco lo que se ve, pero pues es un inicio y lo, la ventaja de usar las nanopartículas de oro es que no se requiere ningún tipo de molécula cromográfica o fluorescente, simplemente la acumulación de las nanopartículas, como les había enseñado, las nanopartículas tienen. Una banda de absorción eh, visible, entonces la acumulación de partícula nos genera nuestra banda de prueba. Eh, simplemente quería terminar enseñándoles un, eh, un resumen de las diferentes nanopartículas que son relevantes clínicamente, o sea, estos son los tipos de nanopartículas para lo, de, los, de las, cuales, las cuales ya han sido aprobadas para uso clínico, eh, ya sea en Estados Unidos o en Europa, y pues. Eh, eh, para generar nanopartículas de uso médico, pues tenemos un proceso en el que eh, primero definimos qué tipo de nanopartícula queremos, luego hacemos eh, diferentes pruebas eh, y optimizamos la síntesis y la... Eh, y la producción de la partícula, hacemos nuestros estudios en vivo y esto nos ayuda a mejorar el diseño y finalmente si tenemos una, una partícula que pueda usar para, usarse para estudios clínicos, pues hacemos una, una incrementación de la producción y como decíamos hay diferentes propiedades de las no partículas que son útiles para su uso y todas estas propiedades son las que eh, podemos eh, ir modificando sistemáticamente para obtener el mejor resultado. Para concluir, eh, les quiero mostrar este esquema sencillo, pero a mí este esquema me gusta porque nos da un poquito de información sobre la historia de la nanotecnología. Primero empezamos generando materiales pequeños y simplemente queríamos ver qué pasaba con esos materiales. Una vez que los vamos este, entendía mejor, entonces ya podemos hacer una segunda generación de materiales que son más sofisticados, que en este caso pueden hacer una eh, administración dirigida y que circulan por el cuerpo de mejor manera y finalmente ya sobre eso podemos llegar a una tercera generación que son materiales inteligentes que responden a algún estímulo eh, de un sistema biológico eh, que es un estímulo que viene, por ejemplo, de algún tipo de, de enfermedad. Entonces, estamos, yo creo, en mi opinión, en esta transición, y lo que sigue es encontrar cómo esta tercera generación de nanopartículas puede ser usada eh, eh, en el área clínica. Entonces, pues, mis conclusiones son que el uso clínico de nanopartículas es, es una realidad, eh, se ha hecho y estamos en, en desarrollo, y podemos sistemáticamente estudiar estos nanomateriales sofisticados, y en especial las nanopartículas eh, para mejorar el desempeño y expandir su uso en aplicaciones médicas. Realmente, pues hay gran potencial en la nanomedicina, y todavía hay muchos retos, y podría dedicarme otra hora a hablar de los retos, pero... También es un, es un tema muy interesante y hay oportunidades de descubrimiento para mejorar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, para hacerlo más sofisticado, digo, eh, como les decía, el ejemplo más sencillo es simplemente la quimioterapia contra administración de medicamentos dirigida. Es mucho mejor no tener que circular los medicamentos por todo el cuerpo, sino directamente a donde tienen que ir. Pues bueno, eso es todo de mi parte. Eh, Vamos a la parte de las preguntas. Entonces, eh, pues estoy con ustedes para la parte de las preguntas. Listo, lo siento. Lo siento por ese ruido horrible que tuvieron que escuchar. Este Perfecto, Santiago. Siempre es un placer escucharte y, bueno, y escuchar más de tu trabajo, pues, es un, es un placer doble en, en mi opinión. Eh, también te quería, bueno, te, obviamente, te quería felicitar por, por el, el seminario. Eh, siempre encuentras la manera de explicar temas complicados. Eh, a, al público en general, es decir, logras eh, comunicar efectivamente a, a, a gente que no somos expertos. Y, pues, bueno, eh, fíjate que tenemos pocas preguntas por parte de la audiencia, supongo que ahorita van a, a empezar a llegar, pero en lo que llegan te quería hacer un par de preguntas eh, personales. Claro. Pero eh, una cosa que a mí me llama bastante la atención es la multidisciplina en la cual se genera el área de los biomateriales, bueno, de, de las nanopartículas en particular. Por ejemplo, eh, uno pensaría que generalmente la nanotecnología pues vendría de parte de los químicos, pero, por ejemplo, has eh, remarcado el papel que tiene el conocimiento de la física, por ejemplo, ya que con la física pues permites... Eh, o tienes maneras de interactuar con esas nanopartículas de manera específica. Pero también, por ejemplo, tienes eh, hay ciertos componentes biológicos que, que son bastante interesantes. Por ejemplo, cuando eres capaz de inmovilizar una proteína, pues logras que tu nanopartícula ahora tenga la función que tiene esa proteína que estás inmovilizando, ¿no? Entonces, eso, esa parte de la, de la multidisciplina. Eh, siempre da frutos interesantes, pero te quería preguntar, desde tu perspectiva de químico, ¿qué tan difícil ha sido eh, entrarle a, a otras áreas o, o tu formación te permitió o te dio lo suficiente para que pudieras combinar física, biología y química también? Pues la verdad, Jorge, tú, tú es, sabes exactamente cuál es uno de los mayores retos, sobre todo para los que están en esta rama que, que es la parte multidisciplinaria. Entonces, eh, uno se tiene que volver realmente no un experto, sino alguien que sabe lo suficiente para poder recurrir a los expertos cuando es necesario en diferentes temas. Entonces, mi formación realmente ni siquiera es una formación química, es una formación de ingeniería química. Y eh, sí tuve un enfoque en la parte biológica. Entonces, la parte, como mencionas, de la física y la química de síntesis es, es en donde, mientras yo hacía mi investigación en la Universidad de Rice, donde yo tuve la mayor, el mayor de los retos, platicaba con uno de mis profesores, me decía es que esto es muy difícil porque a veces siento que hay cosas que son muy básicas para un químico que yo apenas estoy aprendiendo. Y, este, y sí, pues el profesor me dijo, sí, pues es el reto, el reto es encontrar la manera de, de no reinventar eh, la rueda, porque los químicos ya saben lo que hacen, pero también eh, tener la capacidad de aplicar diferentes áreas de conocimiento a un trabajo multidisciplinario. Y aquí es donde yo digo que, que es el reto, pero también la, la satisfacción de poder colaborar con eh, otras personas de otras disciplinas y contribuir uno su parte eh, experta, pero también aprender de las otras partes, eh, porque muchos de estos trabajos, o sea, sobre todo si, si ves varias de mis citas que son eh, de, los, eh, de las revistas de, de más alto impacto, todos estos trabajos se hacen de manera multidisciplinaria, porque el químico se dedica a la, eh, la síntesis, el físico nos ayuda con la caracterización, el biólogo nos ayuda con las pruebas, este con las pruebas, las pruebas in vitro y el médico nos ayuda con las pruebas in vivo. Entonces es todo un, un conjunto de expertos que se unen para generar realmente conocimiento muy interesante. Sí, fíjate que justo este comentario que acabas de hacer lo voy a, lo voy a convertir en una invitación. Eh, fíjate que desde nuestra área nosotros eh, pues trabajamos algo llamado, bueno, que llamamos la bionanotecnología, que prácticamente tiene eh, los mismos objetivos de la, de la nanotecnología, pero en donde la materia prima, digamos, generalmente son componentes biológicos, en particular uh -huh. proteínas. Entonces, eh, pues tratamos de darle funciones nuevas a estructuras pues que ya existen, que ya sabemos que tienen esa propiedad de autoorganizarse, a lo mejor que ya tienen... Eh, por ejemplo, en el caso de los virus, que tienen un tropismo, o sea, que ya son capaces de ir a una línea celular en particular y por lo tanto sospechamos que pueden liberar de manera controlada y específica algún fármaco, etcétera. Pero ahorita viendo tu, tu seminario, yo veo que tienen, o sea, desde el punto de vista de la nanotecnología sin componentes biológicos, hay herramientas a las cuales no podemos acceder con, con componentes biológicos. Por ejemplo, esta, esta propiedad del magnetismo o la propiedad a lo mejor de, de, de la fluorescencia o de, ser, de tener una partícula que puedas modificar o excitar con, con infrarrojo o con cambios en pH. O sea, este, me parece que, que a lo mejor nos estamos perdiendo de un arsenal, digamos, de herramientas interesantes que eh, por eso te decía que quería convertirlo en invitación, que a lo mejor podríamos combinar con los componentes biológicos para, para dar eh, resultados bastante más interesantes. Y solo como ejemplo, pues, la prueba que acabas de presentar de, eh, pues, del, del, del coronavirus, ¿no?, del SARS-CoV-2, en donde, pues, tienes un componente, eh, ahí, ahí tienes una inmovilización de proteínas, tienes un componente biológico que son los anticuerpos, hay una manera de ver eh, la acumulación de estas partículas, nanopartículas de oro. Entonces, creo que esto pues, se convierte como en una invitación a los colegas que están en el área bio de, de interactuar o conocer o, o, o sumarle herramientas, digamos, a, a, al arsenal de herramientas que ya tenemos. Sí, 100%, y además eh, para aquellos que están en el área bio, con intereses eh, de incorporar materiales inorgánicos. Eh, algo que es, es ya una realidad es que hay muchas eh, empresas que se dedican a generar materiales eh, nanométricos, eh, nanomateriales, eh, de manera comercial para, para uso inmediato en biología. Entonces eh, definitivamente acercarse a, a los colegas eh, en las áreas de, de desarrollo de materiales para entender cuál es la mejor, eh, el mejor esquema para la aplicación que se busca y eh, de igual manera también estar conscientes de que eh, las eh, opciones comerciales de nanopartículas existen y que no es realmente o sea la limitante que podría ser eh, el entender y tener la facilidad de hacer la síntesis si esa, esa limitante es difícil, pues existen opciones para que se adquieran las nanopartículas ya listas para su uso en aplicaciones de, de biología. Claro, perfecto. Tenemos una duda, eh, una, una pregunta de Elizabeth Colín que nos dice, además de la permeabilidad del tejido cancerígeno, ¿qué otras formas hay para hacer que estas nanopartículas sean tejido específicas? Pues es eh, parte del de, de la, eh, del esquema es, es este, funcionalizar la nanopartícula con este alguna algún antígeno o algún anticuerpo entonces tenemos dos opciones no ponemos el antígeno que, que dirige hacia un receptor de un tejido específico o eh, ponemos el anticuerpo que nos dirige a, eh, a, una, a, un, a, un, este, a un antígeno en algún tejido. Entonces, pues es eh, una de las dos, obviamente, esa es, esa es realmente la idea. Entonces, por ejemplo, hay varios ejemplos eh, del, durante el seminario donde mencioné, por ejemplo, la, la partícula que libera, tiene liberación prolongada de fármaco a través del pH, también incluye una molécula de ácido fólico para dirigir a, a tejido. Eh, cancerígeno y de estas maneras se pueden dirigir a tejidos también de otros tipos y en general eh, la biodistribución de la nanopartícula es una eh, propiedad de la misma nanopartícula, entonces esto es uno, yo mencionaba que hay muchos retos, uno de los retos es encontrar la mejor manera de biodistribución a través de la inyección intravenosa, entonces eh, realmente la biodistribución de la nanopartícula, si no está dirigida a ningún tejido, termina siendo renal y hepática, eh, en su mayoría. Entonces, pues sí, este es uno de los retos, eh, por eso los estudios se enfocan más que nada en el tejido cancerígeno, porque es más fácil de diferenciar de los otros tejidos, pero por ejemplo, diseñar nanopartículas eh, dirigidas a tejido sano, pero que pueda diferenciar entre tejido hepático, tejido eh, pulmonar o tejido eh, eh, corazón. Ese, ese es realmente un, un gran reto que, que pues está, está al aire y ese es, es, es la, el reto de la biodistribución de la Claro. Tenemos una pregunta que es bastante similar, creo que ya ha sido respondida, que dice, la nanopartícula lleva un receptor específico para no dejar el medicamento en cualquier parte del tejido. Me parece que ya, ya, la, ya la discutimos en su mayoría, pero bueno, si quieres hacer un comentario adicional. Sí, bien. o sea es, es lo que yo mencionaba de, eh, si les comparto... Eh, otra vez para enseñarles nada más lo que yo mencionaba ya en la conclusión, que es esta generación, estas diferentes generaciones de nanomateriales. Empezamos con el nanomaterial base en la primera generación y nuestra segunda generación incluye materiales que contienen específicamente a la molécula, como decía, un anticuerpo o un antígeno o alguna molécula pequeña que ayude a dirigir a, a la nanopartícula a un tejido específico o a un área específica del cuerpo. Entonces, sí, este, o sea, es, ese concepto es realmente más que, que algo nuevo, yo diría que ya es algo bastante, eh, eh, bastante eh, normal, bastante normalizado en el diseño de nanopartículas, que realmente eh, parte de la multifuncionalidad es que se busque un receptor que pueda dirigir la partícula para la aplicación que uno necesita. Sí, fíjate que ahorita que estabas hablando de esto de las de las generaciones, bueno, en esta última diapositiva que acabas de mostrarnos, eh, eh, me, me recuerda bastante a, a los objetivos de la biología sintética en cuanto a que, pues primero necesitamos un andamio, un material, o algo que ya tenga cierta estructura, eh, cierta estabilidad, eh, que ya se pueda ensamblar, que ya se pueda autoorganizar, para después darle una función que pues, me atrevo a decir que sería como esta segunda generación y eh, al menos en sistemas biológicos en mi poca experiencia el paso más difícil a lo mejor es pasar de la segunda a la tercera, es decir, donde ya esperas que exista un estímulo que, que te permita, al cual puedas responder selectivamente eso al menos en sistemas biológicos ha o sea, costado algo de trabajo resolver, o, o no resolver, controlar. Eso creo que, que, que es un poco de, difícil en sistemas biológicos. Bueno, no sé, tú, tú este, a lo mejor no, tienes una perspectiva distinta. Estoy, no, estoy de acuerdo eh, desde la perspectiva de, de nanotecnología, que es lo que... Yo, yo estuve viendo la investigación en RISE. Eh, el, el, sí, es un reto, porque, por ejemplo, mi investigación específicamente en RISE era sobre la interacción de eh, nanopartículas con las células. Entonces, les voy, voy a buscar. Aquí eh, tenía yo un, una publicación donde eh, viene como bastante... Tata... Eh, ta. No, a ver, voy, dos segundos. Tengo una, una publicación que les quiero enseñar para explicarles un poquito a lo, que, a lo que me refiero. Este, Aquí está. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Este, ok. Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, en lo, en lo que se refiere al a la... Aquí está. En lo que se refiere al proceso de... Este es específicamente sobre oncología, ¿no? El uso de nanopartículas en oncología. Entonces, tenemos diferentes fases de eh, interacción entre nanopartícula y, y sistema biológico humano, podría decirse. Entonces, este, como mencionaba, la parte de la biodistribución es importante. Yo en mi investigación me enfocaba en esta parte en el tráfico intracelular de las nanopartículas y sobre todo que eh, el isosoma y estos sistemas de endosoma están relacionados al proceso de autofagia. Entonces, estudiar todas estas eh, interacciones eh, es importante para saber cómo interactúa la nanopartícula con el interior de la célula y en referencia a lo que tú mencionabas de, de las dificultades de esa segunda contra tercera generación, uno de los retos, por ejemplo, que que, que para mí eran importantes, es que uno estudia una interacción de nanopartícula con, una, eh, con un tipo de célula específico y resulta que otro tipo de célula tiene una respuesta completamente diferente a esa misma nanopartícula. Entonces ese, ese es el detalle, es, es difícil eh, generalizar eh, un estudio generalizar un resultado a todo tipo de células y sobre todo eso es lo que en mi experiencia sucede con la nanotecnología que muchas de los o sea el desarrollo de una nanopartícula termina siendo un desarrollo demasiado específico para un tipo de enfermedad muy específico para un tipo de célula cancerígena muy específica y entonces pierde generalidad y pierde impacto Sí, justo, bueno, a ver, te, te leo un par de preguntas y ahorita te, te hago un comentario al respecto. Por uh -huh. aquí, Mayra Mejía nos pregunta, ¿cómo se degradan o desechan las nanopartículas una vez que cumplieron su función? Eh, depende eh, de la nanopartícula, eso es en base a la biodistribución. Eh, no, no, no hice mi tarea. bueno, pero, o sea, realmente lo que sucede es que como mencionaba, al momento que son inyectadas eh, en el sistema vascular, se acumulan eh, en ya sea el sistema renal o el sistema Entonces hay eh, células del sistema hepático que retienen las nanopartículas y de alguna manera son liberadas a través de, del sistema renal, del, eh, del hepático al renal o directamente renal, o algunas se mantienen dentro de las células y pueden, si son materiales degradables, o sea, materiales que el cuerpo puede degradar poco a poco, se degradan. Si no lo son, este, pues ese es uno de los retos específicamente ligado a la biodistribución: es que como no se han hecho un, un número grande de estudios clínicos de diferentes formulaciones de nanopartículas, no sabemos realmente. Eh, sabemos, tenemos una idea de cómo se, se, se liberan las partículas eh, después de su uso, eh, como mencionaba, a través del sistema hepático renal, pero lo que no tenemos es una idea de qué pasa con las neuropartículas que no son tan fáciles de degradar a largo plazo, porque no se han hecho estudios clínicos donde una persona se estudie eh, que tenga nanopartículas en, el, en su hígado por un largo tiempo. Es posible que sean inocuas y puedas vivir con nanopartículas en tu cuerpo, y es posible que no. Entonces, esa es parte del reto, es entender realmente eh, la biocompatibilidad de la, de la nanopartícula a largo plazo. Y algo que eh, es cierto en el estudio de nanopartículas es que ciertos materiales que de alguna manera pensamos que eran inocuos o que no, generaban ningún eh, daño, resulta que sí generan un cierto daño y solo no estábamos estudiando eh, los marcadores correctos. Entonces, poco a poquito se va aprendiendo diferentes eh, resultados de diferentes materiales, aunque ya sean materiales que se hayan usado por 20, 30 años. Sí, fíjate que tenemos una pregunta bastante relacionada que creo que también ya se respondió parcialmente. Que dice, es de Arelie a la vez, que dice, ¿puede haber una acumulación de nanopartículas? Y si es así, ¿podrían provocar daño en diferentes órganos o sistemas? Bueno, sí, eso es precisamente eh, eso, por ejemplo, se ha estudiado desde el punto de vista de nanopartículas en forma de contaminación. Por ejemplo, hay, hay muchos estudios eh, las nanopartículas, en general, la acumulación de nanopartículas, sí pueden generar problemas eh, intracelulares y a nivel de órgano. Eh, lo que se observa, sobre todo, es la generación de eh, especies de oxígeno reactivas eh, dentro de la célula cuando eh, hay contacto con un ciertos tipos de nanopartículas. Entonces, por ejemplo, uno de los estudios que se hace más a fondo es el estudio de la, eh, lo que sucede eh, con el sistema respiratorio cuando inhalamos partículas. Entonces, en el ambiente, sobre todo, por ejemplo, grave es el de la Ciudad de México, en el ambiente hay partículas de todo tamaño, pero dependiendo del tamaño tienen diferentes efectos en el sistema respiratorio. Entonces, hay gente que se dedica directamente a estudiar cómo nanopartículas eh, ambientales afectan el sistema respiratorio y otros sistemas eh, del cuerpo humano. De hecho, de la, una de las citas, de la, la primera que, que pongo en la, en, la, en la presentación, una vez que, que la tengan disponible, pueden acceder a esa cita, este, habla precisamente de los diferentes daños que pueden causar nanopartículas eh, eh, que se generan de uso humano, pero que se, se, se encuentran en el ambiente, el daño que le pueden causar a, a diferentes partes del cuerpo. Perfecto. Y pues ya, ya no tenemos más preguntas, pero bueno, nada más para finalizar te quería eh, preguntar, normalmente eh, el empleo de nanopartículas, ya sea con fines diagnósticos o incluso simplemente con, como un marcador, digamos, para estudiar algo en, desde la ciencia básica, pues va acompañado también de una instrumentación pues bastante especializada, ¿no? Es decir, necesitamos instrumentos eh, que nos permitan eh, estimular las nanopartículas, observarlas, caracterizarlas. ¿Qué tan accesible es en, en términos, digamos, de instrumentos de laboratorio esta tecnología? O sea, podríamos... Eh, Pensar que, que en México, en, en un futuro cercano, pues, podríamos tener ahí algún aporte importante en, en la tecnología. Pues, eh, yo diría que sí, realmente, la, la, ahí, ahí la parte que, que nos ayuda es que con el, el avance en nanotecnología, también viene un avance en los sistemas de caracterización. Entonces, por ejemplo, un, hay sistemas de caracterización de tamaño y potencial de superficie que se llama, eh, que son eh, los sistemas de eh, Dynamic Light Scattering o, o difracción eh, de luz dinámica, que es un sistema relativamente fácil de usar, relativamente fácil de implementar y, y sin mucho costo. Digo, creo que el, el, el aparato cuesta aproximadamente unos. 100 mil, 200 mil dólares, que bueno, suena como mucho, pero en cuanto a instrumentos no es nada grave. Y este, entonces, por ejemplo, pero aquí el, el, el detalle es realmente, aquí es donde yo, yo mencionaría la importancia de la, de la inter, de, del proceso interdisciplinario, porque donde realmente es más difícil instrumentalmente... Eh, el estudio de la nanotecnología es en cuanto a la caracterización. Entonces, por ejemplo, para una buena caracterización de una partícula necesitas una serie de estudios que, que pueden ser desde el que mencionaba, de la difracción hasta este, microscopía electrónica, este, rayos X, este, para, para estudios de hay, hay hay muchos estudios que se pueden hacer para realmente garantizar que tienes la nanopartícula que tú crees que tienes. Entonces aquí un sistema de colaboración, tanto dentro del país, con los diferentes este, eh, laboratorios que tienen acceso a, estas, a, a los sistemas más complicados, y con el extranjero, para que si se, for, si se hace una formulación de nanopartícula o si se tiene una idea de un proyecto de nanopartículas, se pueda colaborar con las personas que tienen la facilidad de hacer la síntesis y la caracterización, y entonces ya teniendo el material listo, se puede entonces empezar a hacer los estudios biológicos. Ahí es donde, en mi opinión, eh, digo si lo que es es la falta de, de recursos para que cada laboratorio tenga sus, sus instrumentos, pues la realidad es que... Si ya estamos haciendo buenos estudios biológicos y de biología sintética en, Mex en México, incorporar eh, nanotecnología eh, y eh, valernos de colaboraciones para que esa, las partículas se desarrollen a manera de colaboración y los estudios biológicos se hagan en México, entonces sí se puede generar eh, estudios de nanotecnología corto plazo y a largo plazo, ir adquiriendo en diferentes laboratorios los materiales de caracterización que se puedan compartir dentro del país. Sí, pues mira, al respecto, eh, comentar que existe algo llamado laboratorios nacionales, que son laboratorios que tienen equipos especializados, pero que están a disposición, digamos, de la comunidad científica, y varios de ellos, pues, tienen... Eh, instrumentos afines que pueden servir para este tipo de caracterizaciones pues bueno, pues por ahí no sé dónde, pues, pero creo que existe un catálogo de estos laboratorios y, y pues bueno, es, es, un, es, un, es una eh, pues manera digamos de sortear este, este, esta dificultad de acceso a los instrumentos pero también me gustaría contrastarlo con el último ejemplo que pusiste de, de la prueba de, del COVID eh, similar, digamos, a una prueba de embarazo en donde tienes, a simple vista, puedes ver, digamos, eh, de una manera rápida y, y confiable, pues, y, y, si eres positivo o no, ¿no? O sea, ese es una, eh, un ejemplo, digamos, de que, pues, la, la instrumentación no siempre es, es limitante y como acabas de mencionar, tal vez es limitante en la parte de la caracterización, pero no, por ejemplo, cuando ya se lleve a la clínica o, en, o al diagnóstico. Entonces, está, está buenísimo esa, esa, esa implementación. Y, pues, me parece que es todo, Santi. Ah, bueno, tengo aquí otro, otra pregunta, ya es la última. Eh, dice Anaí Paredes, muchas gracias por compartir estos temas. No solo es de gran importancia para quienes están involucrados en temas de ciencia, sino también para el público en general. Pues, es un gusto saber que se hace ciencia de este nivel en México bueno pues era, era más bien un comentario y pues sí. muchas gracias Ana y Paredes eh, y pues bueno con eso llegamos al final eh, te agradecemos muchísimo Santiago que, que estés otra vez con nosotros eh, reitero que es un placer coincidir contigo cada vez y pues bueno siempre, siempre trayendo unas cosas bien interesantes que compartir Muchas gracias eh, por el webinar y muchas gracias por aceptar la invitación. Esperemos que ahora que, que pase este asunto, o esté un poco más relajado el asunto de la contingencia, pues podamos vernos para eh, pues para otro tipo de actividades. Claro que sí. Muchas gracias, Open Lab, por la invitación. Y, y pues para mí es un gusto, como dices, conectar contigo ya después de, de todos estos años de que lo hemos hecho. Y es eh, mi... Lado, entonces espero que la comunidad no, nos podamos seguir viendo a futuro. Perfecto, Santi. Pues un, un fuerte abrazo, un saludo, un saludo también a toda la comunidad eh, que, que nos ha seguido con frecuencia. Muchas gracias por seguir esta transmisión. Recuerden compartir esta y otras transmisiones. Están en la parte de videos en nuestra fanpage, pero también la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Eh, que es OpenLab MX. Recuerden, OpenLab MX está, eh, así estamos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, eh, YouTube, ResearchGate, LinkedIn, TikTok, lo que se les ocurra, ahí andamos. Ah, eh, también nos pueden seguir en, nuestra, en nuestro sitio web, open .mx, y en nuestro blog de noticias, OpenLabNoticias.com. Muchas gracias, gracias por todo. Saludos, Santi. Nos estamos viendo en la siguiente transmisión y pues como siempre un placer transmitir con ustedes. Nos vemos.